sea una opinión o sea una respuesta a dicha pregunta, ya lo sabe 829-451-3381 Muy bien continuamos, el gobierno decreta plan de austeridad, reduce gastos de viajes y compra de vehículos de lujo El presidente de la República Luis Abinader Corona dispuso mediante el decreto 396-21 el plan de austeridad y racionamiento del gasto público con el fin de seguir enfrentando el severo impacto que ha tenido la pandemia del COVID-19 en la economía nacional e internacional. La disposición presidencial establece considerables reducciones en gastos relacionados con viajes al exterior, la compra de vehículos de lujo, remodelaciones de alto costo, agasajos y celebraciones, indica el documento que es un decreto del presidente. La disposición también alcanza las donaciones, obsequios, uso de instalaciones privadas para la realización de actividades y hasta el uso de personal policial o militar asignado a funcionarios públicos con muy contadas excepciones establecidas en el propio decreto. Ahí está el presidente cuando daba la información acerca de este decreto que proclama la austeridad en el gobierno. Muy bien, vamos a ver, Yerian, la antigua. Miren, eh, el día 16, es decir, el, el miércoles pasado yo le hacía una recomendación al presidente que quisiera que los muchachos me la coloquen y eh, nos tomamos la molestia de hacer un cortecito y si la tenemos allá, vamos a escucharlo dentro de mi participación, por favor. Ahora tiene que tratar de orientar a la sociedad. Díganle la verdad, no es verdad que el pan lo van a dejar a cinco pesos, eso de, de, de, de Comipime, ayer, no, que el pan no va a subir, eso es una mentira. Sincérate con la sociedad y dile, miren señores, tenemos un problema, vamos a comer un chimeno, porque también tenemos que decirle eso, a la gente hay que decirle que tiene que ser austero. Primero, vamos a ser austeros. vamos a solamente a gastar lo necesario. Aquel que se bebía cinco cervezas, bébase dos, lo ideal es que no se bebiera ninguna, pero bébase dos y ahorrese los otros, porque miren señores, lo que está sucediendo es terrible. ¿Y es culpa del gobierno? No. Lo que sí es culpa del gobierno es querer taparlo. Por ejemplo, eso del pan es inminente que viene, olvídense de eso. Aunque sea siete, a 7, a 8 o a 9 o al precio que sea, viene un aumento del pan. Pero los, los combustibles también lo está subsidiando el gobierno para tratar de evitar una, una ola de, de críticas. ¿Y qué va a pasar? Tampoco lo va a poder aguantar. ¿Es culpa de Luis Abinader y el gobierno? Claro que no, tenemos que ser honestos, tenemos que ser objetivos, tenemos que ser justos. Pero el gobierno también tiene que ser objetivo y tiene que ser honesto. Y decirle a la gente, miren señores, tenemos este problema. Tiene que llamar al pueblo a ser austero. Y, y el propio gobierno también tiene que ser austero arriba para que ese ejemplo llegue a la sociedad. Y voy a citar aquí a José, el de la Biblia. José, el de los sueños del faraón. Vamos a, a utilizar esa, esa parábola aquí. ¿Qué hizo el faraón? Que tenía unos sueños... Y va donde José, entonces José eh, le dice al faraón, mira la crisis que viene es fuerte, ¿qué tenemos que hacer? Vamos entonces a ser austero y vamos a guardar en nuestro granero, vamos a guardar para que cuando venga la crisis Poder eh, tener abastecimiento y según la Biblia, la Biblia funcionó, ese mismo consejo se lo dé al gobierno Llama a tu pueblo, atención eh, Abinader, conviértete en José, el de los sueños del faraón Llama a tu pueblo a ser austero y desde el gobierno recoge todo, solamente haz gasto necesario porque lo que viene, señor, es muy duro y la gente no lo sabe. Bien, eso lo decíamos el miércoles pasado y el gobierno aparentemente escuchó nuestro comentario y comenzó, ¿verdad?, eh, con, uno, con, el, con este decreto donde eh, ...está llamando la austeridad de parte de, de, de, del gobierno central... ...ahora lo que tiene que hacer el gobierno es completar lo que le estamos diciendo... ...tiene que sincerarse y decirle a la gente lo que está pasando... ...y lo que está pasando es grave y hay que decírselo a la gente... ...lo que está sucediendo en la República Dominicana... ...no solamente en la República Dominicana, es el mundo entero... ...es grave y entonces si el gobierno se sinceriza es posible... ...que la gente lo absorba de una mejor manera... ...que la gente lo asimile de una mejor manera... ...pero tenemos que ser sinceros... ...eso de estar financiando... Eh, en los combustibles, eso no tiene sentido, porque al fin y al cabo quienes lo van a, lo van a tener eh, eh, que pagar somos nosotros, entonces es un absurdo que tú estés financiando algo que al fin y al cabo lo va a tener que pagar como quiere el pueblo mismo, de manera que saludo esta disposición del presidente ahora esto tiene que llegarle al pueblo y, y llama al pueblo Luis Abinader creo que tiene hoy un discurso, va a hablar eh, me imagino que al, al respecto y ojalá que le pida al pueblo austeridad y que lo llame al comedimiento porque la situación que bien es grave. Carolina. Tengo dos, vamos a ver, vamos a recordar dos pronunciamientos del expresidente Leonel Fernández y del expresidente Medina, en el caso de Leonel Fernández cuando asumía el gobierno y el presidente Medina en plena gestión, que hablaban de estos mismos planes de austeridad. Eh, y que vemos eh, lo que aconteció en estos gobiernos donde el despilfarro, el exceso de la nómina pública y un conjunto de cosas que podríamos citar en lo que tiene que ver con el gasto desmedido de muchos funcionarios sin tocar el tema eh, de la corrupción en esos gobiernos. El gobierno establece un plan de austeridad que extenderá, que esto fue Danilo Medina, que se extenderá por un periodo de un año, el cual prohíbe que las instituciones públicas incurran en gastos sin tener las apropiaciones correspondientes en el presupuesto. Fiestas, agasajos, almuerzos, recepciones y celebraciones. Esto fue en el gobierno de Danilo Medina. Seguimos, muchachos, con Leonel Fernández en uno de sus mandatos. Eh, cuando asumía el, la presidencia decía leonel hay muchos cargos públicos en exceso decía él creados mediante la tradicional práctica corrosiva del clientelismo o bien producto de las duplicidades de funciones dentro del aparato burocrático estatal decía leonel fernández estas serán suprimidas Tenemos a luis abinader que ahora también hace referencia de un plan de austeridad que siempre se necesitan y más en estos momentos viniendo acá muchachos ¿Qué tan comprometidos están los funcionarios en cumplir estos mandatos o sencillamente que les salga? No debiera siquiera el presidente estar refiriéndolo, pero como encargado del país pues lo hace. Señores, vamos a recordar los 20 millones de eh, los 20 millones de pesos en cortinas. Tenemos que recordar los 100 millones de pesos de Peñaguaba, Tenemos que recordar que si no es porque se hace viral en las redes aquí eh, de norte iba a comprar labiales y champús. Entre otras cosas que hemos visto reciente, el sentido común debe de primar en todos los aspectos de nuestra vida. La sensatez debe de primar en todos los aspectos de nuestra vida. El presidente Luis Abinader eh, se ve y, y quiere que hacer las cosas bien por el país. Eso es más o menos lo que podemos percibir. Hay sombras, por supuesto que la hay con funcionarios que estén comprometidos con este país y con esa gestión de gobierno. Ahora, quienes no estén interesados y que estén pensando en un beneficio personal, no le van a hacer caso a este decreto como lo hemos visto en los, en los pasados gobiernos. ¿Qué nosotros esperamos? Nosotros esperamos ver, señores, a los funcionarios que asuman ese compromiso por el cual están ellos ahí. nosotros hablábamos y deseábamos un cambio en la República Dominicana. Al gobierno de Luis Abinader le ha tocado gobernar en un momento muy difícil. A, a Danilo Fernández. Diablo, Danilo Fernández. A Danilo Medina. <risa> <risa> el <diablo> me está... <risa> a Danilo Medina. A Danilo Medina eh, a final de gobierno. Pero a Luis Abinader entrando en un momento de salud crítico a nivel mundial donde impacta de manera directa el tema de la economía. En todos los países del mundo y en el nuestro no ni decir, hay que tener, mire, un equipo de gente, una visión y tener los pantalones y tener la fuerza suficiente para hacer que esa gente que él tiene en el gobierno haga las cosas bien, que contriñan todo lo que tiene que ver con el gasto innecesario. Que todas las políticas en este momento, y nosotros lo decíamos la semana pasada, deben de ir dirigidas estrictamente a tratar el tema de la seguridad alimentaria y el aumento de los productos en nuestro país. Señores, esto es muy fuerte lo que está pasando. Vamos a poner la imagen, chamo. ¿Cómo usted cree que cuando estamos hablando del salario mínimo, eh, 10, 11, entre 10 y 12, que ronda? 10 mil y pico y 12 más o menos Es el estándar de, de pago En la República Dominicana ¿Ustedes saben cuánto cuesta dos tomates y una lechuga? 150 pesos Si estamos hablando de que una gente gana 300 o 400 pesos por día Y que esas cosas le, le cuestan a usted 150 pesos Que con eso usted no puede cenar o comer Porque la gente no creo, tiene que ser vegetariano Para comer lechuga y tomate vacía Y come tres veces al día Entonces tú pones Tú te pones a hacer el cálculo del gasto que tú tienes desde que te levantas y un porcentaje altísimo de nuestro país está en rojo porque es que no hay forma posible. Mira, eh, el tema acá más que el tema de la austeridad gubernamental, que como tú Totalmente. dices ha sido siempre, ha sido prácticamente un mecanismo utilizado por los gobiernos para para para sortar un poco la presión. Lo hizo Leonel, lo hizo Medina, lo hizo... No sé si Hipólito, no recuerdo si Hipólito... Sí, Hipólito fue tan fuerte que mandó a pagar los aires del Palacio Nacional. Ah, verdad. ¿Se acuerdan? No, o no. sea, estamos hablando de que... Hay una hay llamada. Una llamada. ¿Sí? Ok, vamos, vamos, llamada a aguanta, vamos a recibirla. No, verdad, vamos, vamos a ver. Buenos días. Sí, buen día. Buen día, caballero. ¿Quién, caballero? ¿Quién caballero? nos habla? ¿De dónde nos habla? Manuel Fernández de, de Los Rieles. Adelante. Estamos en lo cierto. Ah, el pan inminentemente va a tener que subir. Entonces, ya subió, semana, ya subió, amigo. ¿Usted es panadero? Presentó, sí, sí, yo vendo materia prima para panadería. ¿Qué materia prima usted vende? Eh, margarinas, en un sinnúmero de, de grasas. Y las grasas a nivel internacional han subido más de un 80%. Es un asunto internacional. que claro, no es un asunto no. de, del país. Es que las grasas a nivel internacional han subido más de un 80%. Entonces, inminentemente, todas las compañías hemos tenido que aumentar esas grasas para el pan. Al igual que las harinas, que ya el gobierno eliminó los subsidios. Y todo lo que conlleva levadura, muchísimo, muchísimo número de, de productos que la gente no lo sabe, que todo eso se ha aumentado más de un 80%. Entonces, inminentemente, eh, eh, tenía que haber esa alza en, en ese producto no ya, es no, no, no amigo lechuga, en, en ese no en todos hasta hasta el vidrio subió o pues si usted no lo sabía sí, eh, me llamó mucho la atención porque la joven estaba hablando que, que, que la lechuga y los tomates costaban científicos de peso y, y si bien es cierto lo único que ha experimentado una baja no sé si por el consumo son los vegetales a 75 claro. está la libra, me, me decían a mí, de la lechuga y del tomate. 32, 32 la libra de la lechuga, 27 el tomate y el ají verde anda a los 18, 21 pesos. Pero es como tú dices, ¿quién se va a desayunar con ají, con tomate y con lechuga? ¿Quién va a comer con eso? Bueno. Eso es como podríamos decir un aperitivo para la comida. Ahí sí, entra, una, perdón, una, amado, el tema de la especulación. Ni siquiera una guarnición. Ahí entra el tema de la especulación. Exacto. Porque yo investigaba yo decía, pero ¿por qué esto es tan caro? No, que está a 75 Gracias la lechuga. O no pesamos yo. el tomate y la lechuga y está a 75 y eso tiene casi dos libras, 150 pesos. Entonces ahí entra el actor final, que es el que mira, le vende al consumidor, que abusa también. Mira, mira. Eh, ok, estamos claros con, con el tema de la presión que significa, desde el punto de vista internacional, significa para la República Dominicana las salsas en los fletes, las salsas en los productos y materias primas para fabricar el pan o para eh, fabricar bienes y servicios, bueno, bienes aquí en San Fran en la República Dominicana, que son los que nosotros acostumbramos a utilizar. Eh, la agricultura o los productos agrícolas también aumentan. Ahora bien el tema de los aumentos, y, y no no podemos nosotros cruzarnos de brazos con eso, y lo que el gobierno está haciendo, ese, ese decreto de austeridad, como decía, no es nuevo, lo hicieron todos los gobiernos, pero además eso no resuelve el problema en realidad. ¿Qué, va, qué, se, qué se va a hacer con la economía? ¿O cómo se va a establecer cuánto se ha economizado el gobierno?, eh, eh, no permitiendo lo que ha dicho en su decreto aquí lo que hay que hacer es buscar la manera o sea, lo que hay es innovar lo que hay es que crear medios, métodos, mecanismos para que ese, ese golpe tan fuerte a la economía nacional de una nación pobre en vía de desarrollo como el caso de nosotros pueda ser menos contundente, menos doloroso hay que buscar alternativas hay que ponerse creativo. Hay que ponerse creativo. Yo decía aquí, bueno, aprende a hacer pan. Eso no lo va a resolver. Pero, por lo menos, una terapia. Porque a mí la cocina me ha dado buenos resultados como terapia. Sí, no, por eso bueno, no lo, lo, lo, pero, bueno. pero por ejemplo, tú puedes sí eh, eh, eh, eh, prohijar, digamos, los cultivos eh, familiares, los huertos familiares. Tú puedes hacer. Eh, tú puedes cambiar de, de, de ¿cómo te digo? de, de, de, de criterio de manera, de, de cultura de comer algunas cosas o de comprar algunas cosas y sustituirla por otras eso sí, pues, ¿por qué? porque en definitiva nosotros, primero nosotros no podemos resolver la crisis eso es lo primero ¿por qué? porque no es un problema de la República Dominicana no está en nuestras manos la solución entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, enfrenta, enfrentarse uno a una situación como esa donde tú no puedes resolver lo que hay que ponerse creativo en el sentido de que nos afecte lo menos posible. Que nos va a afectar, de eso está todo el mundo claro, creo yo que está todo el mundo claro, de que nos va a afectar, y no que nos va a afectar, sino que nos estás afectando. Porque la verdad que a medida que los precios de los bienes y servicios aumentan, tu sueldo o lo que tú ganas en tu trabajo, exacto, se reduce se va reduciendo la misma proporción o a veces más alta, porque también hay un tema de especulación en el medio. Mucha gente aprovecha estas, estas debacles para ponerle precio a, a lo que vende de manera, de manera medalaganaria. Entonces, el gobierno también tiene que enfrentar esa posibilidad, que yo entiendo que se puede estar dando en este momento. No tengo la información así concreta, pero entiendo que se puede estar dando en este momento y es muy probable que se, también haya un, un, un ingrediente de especulación en los precios. Así es que, lo que eh, con esto lo que hay que decirle a la gente, eh, mire, eh, póngase creativo. Eh, hay, que tra hay, que enfrentar la, hay que enfrentar la crisis y el gobierno tiene que enfrentar no solamente el tema de la crisis, sino también tiene que enfrentar la, la posibilidad de especulación, porque también eso va a caer en, en, en, en contra de nosotros. Mire, si usted se pone a analizar el tema de los combustibles, eh, hay una llamada. Ok, vamos a la llamada, después yo continúo con, con el desarrollo de, de esa propuesta. Adelante, buenos días. Sí, buen día. Mi nombre es Ivia presidente de la Junta de México de San Martín. Mm. Y quiero hablarle algo. ¿Cómo tú estás? ¿Cómo tú estás? Y es que yo creo que los panaderos de mejor están perdiendo ahora. Era mejor que lo dejaran a 5 pesos y el tamaño que estaba. Porque ahora el pan de 2 por 15 está grandísimo, que yo digo que mejor pierden ellos. ¿Sí? Así yeah. es que yo me siento conforme que me ha subido pan porque lo están haciendo mucho más grande. Así <risa> que Dios me le bendiga a todos. Bien, bueno, entonces agradezco a los panaderos porque realmente es que eso es lo que es dice, miren, que le da gracia. Miren, cuando usted se pone a analizar, por ejemplo, el tema de los combustibles, lo que se consume, el, el combustible que se consume en este país, y cuando usted se pone a analizar el hecho de que muchísimas instituciones desperdician, mal usan, como por ejemplo la Policía Nacional, que la, la manera como utiliza el combustible, la gente la mayoría de esos cuerpos castrense tienen una asignación de combustible enorme y esa asignación de combustible de ese combustible incluso se beneficia a alguna gente que vende por la izquierda claro y periodistas también Periodistas, amigos que de, van al, al de, cuartel a llenar sí, sí, los tanques y llenan su tanque, ¿Tú sabes lo que es y eso? Y se lo llenan y se lo llenan gratis, pagado con dinero de ¿Oíste? nosotros como el teniente que tenía asignado sí. Iván Ruiz o sea nosotros tenemos Ruiz que pagarle seguridad a Iván pero porque, señores, señores a mí en más de una ocasión sí, pues, te vean en más de una ocasión me dijeron, mande su carro para llenarlo. Uh -uh. Sí, pero tú eras del Ministerio Público. Sí, sí, está bien, pero ¿Mm? yo no yo no, yo, yo no, tocaba. de, A mí no me correspondía ese combustible. ¿Tú okay. qué le ¿Por qué? Porque en definitiva, eh, cuando se supiera, yo sabía que iba a quedar en entredicho la actitud que yo había asumido. Lo mismo pasó cuando Juan José... Esa, Rosario sale de la... De, eh, antes de salir de la gobernación que fue a mi casa para que yo le diera la documentación para darme un apartamento digo, no hombre, dáselo a otra gente que lo, que lo, que lo necesite yo puedo comprar un apartamento o me puedo meter en un lío eh, eh, con, y comprar un apartamento, o sea en definitiva eh, uno tiene que saber que no todas las cosas, que no se tiene por qué beneficiar de todas las cosas o sea, entonces eh, con el tema del de el, el despilfarro local, nacional Señores, aquí la gente se monta en un carro a quemar gasolina Independientemente de que usted la pague con su cuarto Pero también uno tiene obligatoriamente que saber Que tiene que hacer un cierto nivel de sacrificio Y este momento es un momento para hacer sacrificio Este momento es para dejar de hacer cosas Que se hacían antes para usted poder Quizá hasta enrumbar el, el gasto de, de otros y el suyo propio por un derrotero mucho más claro, mucho claro. más eh, eh, austero. Mira, mira Amado, eh. eh, como yo tengo una secuencia de, de lo que se consume en mi casa y en la oficina mensual de cada año, yo hice ayer una retrospectiva hasta, hasta 2020, miren esto, la leche nido, crecimiento, esa es la de 1.200. Aquí, eh, quizás la gente lo ve, 1.232, eso fue... El 15 de junio de 2020. Pero cuando usted se va, hace un año, ¿verdad? Hace un año. ¿Cuánto costó? 1,232. Cuando tú te vas, a noviembre de 2020 ya va en 1,282. ¿De mil? De 1,300. ¿De mil, 12, 1,232? Ajá, ¿De 1,232 1, a 1,282 subió. Eso fue en noviembre. Pero aquí, vamos a ver, en... A ver, en septiembre también está igual. Vamos a ver aquí. Mira cómo sube en el mes de... Eh, aquí está en... ¿Qué es esto? En enero. Enero 2021. Es que Está en inglés. 1325. De enero, ¿verdad? Sí. Eh, 1325. Eh, Pero mira cómo ya la compré anoche. Que fui a eso. Y el, eh, para probar también eso y el pan. Miren. 1406 con 99 ahí usted se da cuenta que, que hay una situación grave, o sea, pero tú, no es que ese producto guarda, que tú guardas todos esos papeles claro, yo tengo todas las facturas no en mi casa de todo lo que ya por hablo. mes. ¿Qué nivel, qué nivel de angustia tú no, tienes nivel tu de, en tu vida de, de organización angustia. pero claro que <risa> que <sí. risa> soy estudioso no no no no no no no no no no no Un no no no no no no no no no no no no y pico de pesos. <risa> 200 y pico de pesos. <risa> <risa> sí, <risa> si no no no esa, esa vaina. Si no no Mire, entonces fíjate tú. Él tiene guardado vainas del año pasado. Así mismo es no. cada cada factura. Yo soy yo, yo, yo te que ni los precios. Lo no, porque eso, es, eso es para no, tu. No, no, porque es que si tú Ay, el vas mira ver. Por son. eso no, que yo me hablo me aquí. Por vaina. eso que yo hablo aquí de la sociología. Tú no puedes entender el presente si no te mantienes no en el pasado. Eso es sociología. eso es una, es una sociología, pregunta. Eso es angustiología Que te la voy a poner fácil. El primero en este país. Oye, el primero en este país, búscalo para que. El primero en este país que le dijo al gobierno que había que ser austero y que había que llamar al pueblo a ser austero y que había que ser eh, austero de arriba fui yo, se lo dijo el miércoles nadie había hablado de eso y se otro el sábado. Si prepárate, tú para no lo ves bien. todo el que habla por televisión. Lo que pasa, y por radio tú lo ves. Lo que pasa es que alguien no, malo Lo que pasa es no que, no que para tú poder entender. Para tú poder <ríe> no entender el pero presente. Pero es verdad, no sea tan presuntuoso. Para tú poder entender el presente, tienes que mantenerte estudiando el pasado. Por eso yo me di cuenta. Y yo, mira, que hay un problema. Porque cuando tú sumas todos los productos. Señores, mira, hace, la carne estaba eh, eh, a 140, oye, la carne molida. Hace a tiempo que nosotros. 40 pesos. Oye, hace tiempo que nosotros debíamos de haber desarrollado una cultura de austeridad. Óyeme, hace tiempo que nosotros debimos haber desarrollado una cultura de austeridad. Oye, cuando tú sales, cuando tú sales a otro país latinoamericano, latinoamericano no a no Estados Unidos ni a Europa, en Latinoamérica, tú no ves la cantidad de jipetas y, y vehículos caros y, que se ven en este país. Aquí, aquí una gente, cuando la gente viene a este país que nunca ha venido, cuando ve el ambiente que hay, dice no, este es un país de rico. Mira, mira la este carne, Es un país de millonarios. Mira bueno. la carne molida como estaba y en es junio. Y por eso. En junio de 2020, hace un año, la carne molida especial estaba a 140 mil eh, 139.99. ¿Sabes cómo está ahora? A 180. Si tú a cada artículo le sumas el aumento, tú tienes un dineral. Por eso yo estoy diciendo, lo que está es fuerte, pero, pero peor aún, todavía no, todavía no estamos mal. Viene reforma fiscal. Que va a iniciar en enero. En enero. En enero ah. Viene reforma fiscal. Y todos los precios van a aumentar. Pero el tema de la salud, los medicamentos, señores, la medicina. Es, eso, eso, ahí no sí si es grave. Seguro. Ahí sí es grave lo que está bueno, pasando. Vamos a una llamada telefónica. Adelante. Buenos días. Buenos, días. Sí, buenos días. Sí, buenos días. Es Daniel de aquí de San Martín. Daniel. Hola, Daniel. Sí. Adelante. Sí, para felicitar a, a, a Yarjan. Yo lo sigo a él. Porque es todo lo que habla ahí. Todo lo que se conversa es con prueba. Y lo admiro. Gracias. Porque en ese sistema, igual que yo. Yo no voto, yo guardo. Para tener pruebas. Claro. Poder comparar el Miren, tiempo. En estos días, ahí en Claro Codetel, me querían cobrar una factura de dos mil y pico de internet. Pero yo tenía la factura guardada. Yo no la voto, como hace muchas personas que la tiran al zapacón. Yo fui comprobé y sí, de una vez, no tuve que pagarla. Eso se llama ser organizado. Y que cuando usted hable, tenga pruebas. Por eso lo admiro yo, y lo sigo siempre. Gracias, este gracias. Bien. Muchas gracias. Mira, Amado, eh, volviendo al tema de la salud, eh, señores, ¿unas receta que le indican a usted como paciente, no hace mil ni quinientos pesos, es de cinco mil, seis mil el viernes compramos nosotros una receta en 13 mil pesos. Y cada vez que te indican una receta que tú haces una consulta es 10 mil, 12 mil y 11 mil pesos. Entonces, ¿cómo es posible, señores, que una familia se pueda hacer con un salario eh, al que tenemos en la actualidad? Que a propósito se está planteando un aumento de un 40%, pero ¿podrán las empresas pagar un, un aumento de un 40%? Aunque nunca es el porcentaje inicial que se establece. Son tantos los temas que nosotros tenemos eh, eh, ahora en este momento en nuestro país con el tema económico eh, de estabilidad familiar y a nivel político las medidas que se van a tomar. A propósito, amado Yerjan, amigos televidentes, el presidente se va a referir hoy a este tema, eh, se va a dirigir al país. Entonces, cerrando diciendo, vamos nosotros a asumir, me parece como decían ustedes, un control en nuestros hogares, de ahí a la reducción del gasto, de limitarnos a cosas que hacíamos, disminuirlas o eliminarlas sencillamente para apalear un poquito en lo que se resuelve el tema de la economía a nivel nacional. Bien. La pregunta del día, señores, ¿cómo valora usted el plan de austeridad dispuesto por el presidente Abinader 829-451-3381, nuestra vía de comunicación con el público, verdad? A través de la red social WhatsApp. ¿Saben que es importante? Que la gente vea en ese plan de austeridad una especie de ejemplo a seguir. ¿Tú ves? Pero... Uno no confía mucho en eso, porque el dominicano es rumba abierta para cocotus y Tambora. A nosotros nos importa muy poco la, eh, cómo andan las cosas, sino disfrutar el momento. ¿eh? Entonces, fíjense, la, nadie ha dicho nada, hay, de, la, nadie que ha dicho nada a, de la cerveza. Antes de la, llamada. Que ah. okay, mira, antes de la llamada, hay un detallito que yo quisiera como que los medios me expliquen. Cuando yo veo que dicen eh, los medios, ah. que dicen que no hay compra de, de vehículos lujosos, pero es que esto, yo no sé si es que yo lo he leído mal, el decreto no dice ninguna parte de vehículos lujosos, dice vehículos de motor. O sea, aquí, en eh, el artículo 4, a ver, en el 4 es que lo dice, que dice eh, que durante el año 2021 quedan prohibidas las compras de vehículos de motor, ahí no habla de vehículos lujosos. Eh, entonces yo veo que hablan de, de vehículos lujosos y es que no, se habla de vehículos de motor, Bien. o sea, ningún ministerio Va, puede Vamos a la llamada. Adelante, buenos días. Buenos días, jóvenes, buenos días. ¿Quién nos ¿De habla? Para, ¿De dónde nos para habla? Hablando hablar en relación de lo que dijo Carolina, yo soy maestra y yo estoy en un proceso de algo que me pasó en una pierna. Y cuando busca al médico, me indica una pastilla, parte después no aparece. Una pastilla carísima y el seguro no la cubre. Y cuando me voy y me pasa la rehabilitación, voy allá me dicen que yo tengo que hacer, eh, darme terapia. Cuando vengo aquí al seguro eh, a autorizar la terapia, no sabes pues, lo que me dijeron, que yo tenía que buscar una carta de y que yo no tenía derecho a la terapia hasta que yo conocí busque la carta. Dime, yo me voy en una guaguita, fui pues, hecho hace seis meses de eso y ahora pues, eh, me, me salió problemas de la piel. Y me dicen que yo tengo que buscar la carta de yo tengo que pagar la terapia en Paula son a 1500 y son 15 terapias. Y tengo 27 años en el servicio. Díganme, perdón, y, el, y el viernes, la mañana, viernes, la con todo el día buscando una medicina, la cual no apareció y el seguro tampoco me la cubrió. O sea que yo estoy pagando más que lo que yo. Mi, mi dama, eh, porque usted no trata de ir a la vida. Yo le voy a pasar el número ahora para que se oriente, porque aquí las aseguradoras ellos hacen con los usuarios lo que ellos quieren. Aquí nosotros no tengamos, no tenemos quien nos defienda. Aquí las aseguradoras en la República Dominicana, desde que ellos ven que están teniendo un gasto mayor del que ellos tienen establecido para sus jugosas ganancias, le echan de lado al, al asegurador, al usuario. Y no es posible, señores, los legisladores, aquí hay que trabajar ese tema de la seguridad social Los pequeños arreglos que se le han hecho, que son válidos, pero muy mínimos ¿Cómo es posible? Ella dice que tiene que hacerse unas terapias y sencillamente no le cubre Y cada terapia le vale 1.500 pesos Pero ve tú con una edad considerable a ver si te van a aceptar en una aseguradora de manera privada No, porque tú eres un problema para ellos. Entonces aquí hay tantas cosas que nosotros tenemos que reformar Y necesitamos una sociedad empoderada ¿Qué pasa con instituciones como la DIDA, que son las que se encargan de orientar, de defender a los ciudadanos, que no tienen recursos siquiera para llegar la, llevar las informaciones a los ciudadanos? ¿Qué es lo que está pasando con el fondo de pensiones en nuestro país? Miles y miles de millones tienen esa gente que no han podido eh, ser recibidos por los usuarios o familiares de los muertos. Entonces, así no, así no se hace patria. Buenos días. Bueno, buenos días, Guay. adelante. Buenos días. Hola Antonio López, de aquí de 20 y Adelante. Mira, la, la cara de cerveza la están vendiendo la... a dos cien pesos. Y se la venden a, a los comités de grandes que no se están vendiendo. Tienen un coimadorcito donde comprarla. Se corta.